Hola ficción lagunera sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Las dos grandes dudas de Santos Laguna para enfrentar a Puma. 3 de noviembre del 2021, Pumas dejó dos puntos en su visita al Estadio Hidalgo frente a Pachuca. Así complicó sus posibilidades de ingresar a la liguilla, aunque todavía depende de sí mismo para conseguirlo. Para ello debe vencer a Santos Laguna en el próximo encuentro correspondiente a la jornada nada 11 de la Liga MX. Los guerreros tampoco atraviesan su mejor momento e incluso podrían ser superados por los universitarios en la tabla de posiciones y caen derrotados, por lo que el duelo que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario cobra vital importancia. En la previa del enfrentamiento, la visita reveló que dos elementos están a duda para ser tenidos en cuenta la convocatoria. A través de su cuenta de Twitter, el sitio oficial, la Escuadra del Norte informó que el extremo uruguayo, Brian Lozano y el atacante neerlandés Alessio de Cruz, padece molestias que impiden que se confirme su participación. Ambos jugadores trabajan separados del resto de sus compañeros. A su vez, el defensor Díaz y el mediocampista Jordan Carrillo, ambos enteranos de la institución, son los dos descartados de la convocatoria por las lesiones que sufrieron semanas atrás. El duelo entre los dirigidos por Andrés Livini y los comandos por Guillermo Almada será el jueves a las 19 horas en la Casa de Pumas, mientras el local está fuera de la zona de reclasificación, Santos está a 4 puntos de ingresar directamente a la liguilla con 6 unidades en juego. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.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 Santos está a 4 puntos de ingresar directamente a la liguilla con 6 unidades de juego. Y hasta aquí el video, queridos amigos. No olviden suscribirse y activar la campanita.